Okay. A darle. <tose> Ok, ok, ok, ok, ok, ok Más y mejores Perfecto mm, Creo que me parecieron de mejor calidad de los anteriores Pero... Están bien Me gustan y abramos el segundo paquete ¡Ah, me metes! Good bro. <laughs> bueno, amigos. Esto ha sido todo espero les haya gustado denle like y suscríbanse